Me Encanta Cantarte, programa número 3. Acción. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Julián, esto es Me Encanta Cantarte, un programa dedicado al canto. Y hoy con una canción muy especial que es para escuchar, para meditar, para imaginar con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Es mi espacio ideal, mi lugar ideal y la comparto con todos ustedes para que podamos juntos imaginar un lugar mejor. Imaginemos por un instante Lugar ideal, por un momento nada más cerremos nuestros ojos. Imaginemos, imaginemos simplemente un espacio, un lugar, donde podamos estar en paz, en paz y armonía. Nadie molesta, no hay apuros no hay obligaciones no hay tareas en ese lugar yo soy feliz en ese lugar yo descanso o juego o corro o simplemente Que me rodean, es mi lugar y el de nadie más. Aquí estoy a salvo. Ah, qué placer, qué hermosura. Puedo describirlo a mi mente. Si quiero, puedo dibujarlo. ¿Qué vegetación? ¿Qué plantas? ¿Qué árboles? ¿Reales o imaginarios? Todo vale. Es un lugar que existe en mi interior nadie puede tocar nadie puede juzgar mi lugar puedo venir a él todas las veces que quiera puedo entrar en él Observo a mi alrededor y puedo ver las nubes, si es que las hay, el cielo si es que lo hay, montañas, tal vez, la playa, a lo mejor, nieve, sierra, pero nada es amenazante nada me molesta ni me agrede ni me apura todo está a mi favor porque es mi lugar mi lugar mi lugar cada vez que lo necesite mi lugar está ahí o simplemente necesito un ratito para mí. Viajo a mi lugar ideal y descanso. Descanso. Mi lugar ideal es hermoso, perfecto. casa en su interior, un castillo, un río, un lago, no lo sé, a lo mejor tengo que seguir investigando, pero lo hermoso del lugar es que puedo construirlo y agregarle hoy un caminito, mañana una roca, después un árbol. Sol amarillo o un planeta gigante verde que me rodea. Es mi lugar y nadie puede afectarlo. Esto fue Me encanta cantarte. Espero que te haya gustado que lo podamos compartir y que lo podamos disfrutar, ese lugar ideal que cada uno de nosotros llevamos dentro. Como siempre digo, me encantó cantarte, me encanta cantarte. Hasta la próxima.